Y bueno, nada, hice el sorteo como correspondía, se lo ganó una seguidora, que después la seguidora me escribió, después me, me, me puse a pensar con todo esto de la estafa, eh, digo, mira si no le, no le dieron el viaje a ella, ¿entendés? Porque es un, es un bajón. No, me tengo que ir, en serio, tengo turno médico. No, es que me olvidé, me olvidé. Hola, chicos, perdón, perdón. Amor, sí, me olvidé que tiene un turno médico, le voy a mostrar Pero mostraré. qué semanas, mira, perdón. Cintia, qué <risa> semanita está Qué semanita también está... mira ¿qué dice ahí? turno asignado, te esperamos. 11:30 sí, y me dice, ¿vas minutos, a venir? Te te darme, el, lo llamamos nosotros. No, ahora bien, 45 minutos. Bueno, a ver, Cintia, tenemos el dato que sos una de las damnificadas, otra eh, de las estafadas por esta agencia de sí. turismo. ¿Tuviste respuesta de alguien? Una vergüenza. Una vergüenza y desaparecieron, pero vos... Gerardo la... Berra y sí. Turismo Fergueres son una vergüenza. Lo quiero decir públicamente porque a mí también me, me estafaron obviamente no con plata. Dicho yo, el viaje fatídico que tuve con mi hija a punto y lo pagué y lo, lo pagué con ellos eh, y yo fui a la agencia, ¿entendés? Vi la estructura, que era semejante estructura, no paraba de entrar gente... En y ese momento... Existe, es como que te, te descoloca. Claro, era, era real, existía. Yo he fiesta. comprado y también he hecho arreglos por publicidad. Uno de esos arreglos era conocer claro. Disney, yo no conozco a mis hijas tampoco. Y, y nada, a mí un, o sea, me dejaron en, en banda. Eh, de hecho, la semana, hace dos semanas, la semana anterior a que saltara toda esta estafa, eh, yo estaba hablando con uno de los agentes de viaje eh, que le reclamaba eh, por el tema del viaje de Disney. Eh, entonces me lo iban dilatando, me dice que habían cambiado el cuerpo de abogados y que tenían que que poner un hmm. cuerpo de abogados nuevo. Eh, entonces, ahí ya, no sé por qué, ¿no? ¿Viste? yo y, ¿Y abogado para qué necesito? Claro, dice, claro. no, para que fijemos y dejemos todo fijo en los lugares. ¿Qué sé yo? Yo me comí el chamullo. Y, y le estaba por comprar un viaje a Brasil porque me voy a, a, a Brasil en septiembre. Menos mal. Menos mal que no existe no el pago. Porque yo le a... dije, bueno... ¿Para claro yo voy Por adelantado, Cintia. si me sale más barato... El viaje a Orlando para... para septiembre Para el que septiembre me iba a comprar. de este año. No, no, ah, no, no. El de, Orlando. Eh, no, no el de Orlando, uh -huh. no. Quería estipular la fecha con ellos, ¿viste? Porque, mm. ¿viste? Yo no sé si... Este, a, a, cuando Yo iba a aceptar donde sea, porque... Cintia. Era el arreglo que yo, yo había quedado con ellos. Quería en octubre para el cumpleaños de ellas. Claro. claro. Cintia Carlos sí. Monti, pero escúchame, para que se entienda bien. Este arreglo publicitario, Hola, ¿vos habías sí. pagado o era un canje? Sí. No, no. Yo sorteaba mis Imagínate claro, que un sorteo canje. en mis redes, que tengo 6 millones... Claro. ...para un viaje de Disney... Sí. Eh, o sea, claro. la cantidad de seguidores que le, le implica sumar a ellos, es una barbaridad. De lo que, es Como sortear un cero kilómetro, o sea, claro. a un nivel de, de, de más de 50.000 mil seguidores. Después ya. Y nunca te sí, dieron los eso es como nunca te dieron los pasajes. Me dieron un Golden Ticket, eh, que es como significativo. Es? Perdón, que yo para no qué escuchar, es un Golden Ticket. Lo... ¿Qué es un Golden Ticket? Un Golden Ticket es como, es como un ticket dorado, claro. eh, es, es como simbólico, que yo claro. se lo puse en una caja con globos a mis nenas y, y nada le dije eh, claro le dije que, que era un regalo era que me había dejado Papá Noel para ellas sí yo claro. vi claro, ese quedó, muy aparte muy lo grabé todo claro. está en un video de YouTube yo lo vi yo lo vi y es muy tierna, y es hermoso lo que ellas vivieron ya se enteraron que fuiste estafada ya se los contaste que fuiste estafada no no porque lo, lo voy a pagar como sea don un órgano pero no no claro. o sea, no, no no o sea eh, perdón por lo no, no, no, quise no, decir como un no, perma, claro, no, pero claro. Se entendió perfecto, ahora la, la van a salir no. a lugar sí. por lo que acaba de decir Cintia Fernández, no, Cintia. no me extrañaría. Sí, eh, viste Pame. que hay que aclarar todo. Sí, sí. yo tengo sí. entendido que con Gerardo Berra, quien es el, el quien figura como el dueño de la empresa, todos los famosos que trabajaban sí. con él tenían diálogo, ¿no? Por WhatsApp. Vos le escribiste, te contestó, ¿alguien te ha da dado alguna respuesta? ¿Tú no respuesta? sabes? Las veces... Sí, durante dos meses, ¿viste? Yo, yo lo veía en Qatar y qué sé yo, sí. y lo veía a todos, O sea, okay. encima llevó un montón de empresas, o sea, como luz ¿entendés? Llevó un montón de pibes, con todo pago, y yo le escribí y me decía, estoy internado, eh, estoy enfermo. Y yo lo veía que estaba de viaje. Le dije, güey, esto es un video viejo, me está tomando de vuelta Y ya como a la quinta le dije, escuchame ya me estás cansando. Y digo, o me das el viaje o salgo a hablar, ¿viste? como sí. me estás jodiendo, esto cuando yo ya fue, para esto. Y ahí me escribió desde otro número. Cambió el número. Iba cambiando los números. Y ya el último número... Eh, nada, ya te, claro, ya ahí te digo. Ahí es la primera. Vez. ¿Se, ¿Se encuentra prófugo? Esta, Esta prófugo. persona cerró sí. sus cuentas. Y aparentemente sí. Claro, pero... Eh. Y la novia, la novia era la secretaria claro. con la que hablé la semana pasada para comprarle viaje a Brasil. O sea que tenían la mira de estafarme. La... Mira, tengo sí. dos. Agustina, secretaria, hablé el viernes, ya te digo... Eh, no, el viernes le mandé un mensaje. Olvídate. Miércoles 5 de abril, sí. le sí. reclamo... y le, Era el reclamo de Disney y la compra de Brasil. Y eh, Gerardo... ¿Y te contesta, Cintia? Eh, obviamente no. diciendo que es un estafador. Nada, nada, nada. No. Le iba contestando y me, me pone, ¿te puedo llamar ahora? Me iba bicicleteando. Desde, no sé, de, desde febrero cambió el teléfono. Febrero 24 cambió el teléfono... Y le iba escribiendo y me iba pedaleando. Mira, todos los de verdes son el mío. Y de azul lo no tiene, ¿no? No, y el último tiene como doble tilde. Perdón que se me cayó, no se escuchó a ¿eh? ver si me hacen una pregunta Cintia, ¿conocés no, sí de, otros, de otros colegas porque trabajaban con muchos influencers que les haya pasado lo mismo, que estén en la misma situación? O, o sí, no Florencia Peña. A, a Florencia Peña. Peña. Okay. Sí. Igual pensemos Disney. Uno en este caso, bueno, es un canje, vos decís, tenés 6 millones de seguidores, etcétera, etcétera. La sí, cantidad obvio. de gente que pone del bolsillo que pagaron, y queda sí. varada gente que se enteró hay, en N6. pero terrible se enteró en N6 haciendo autónomo de la vida hay dos modalidades que están muy de moda y mucho, en muchas provincias el tema de las agencias truchas como esta y el tema en una Argentina económicamente muy compleja donde hay supuestos prestamistas con muchas garantías y con intereses muy altos donde la gente pone sus ahorros la famosa financiera y, y, financiera, y que pierden, que pierden que todo Igualmente lo que pasa es que yo fui exacto, a la agencia físicamente claro, sí, sí, a fui a la, la agencia ¿Entendés? entonces claro. había un local había una persona... Edificio, no, y existía. estaba registrada. Te te la hermano, la fachada la agencia está registrada... Claro, o sea, no era trucha. No, no era trucha. Todo. La claro. agencia no era trucha, Cintia, no, te cuento. No, estaba registrada los de la compra de Punta Cana. Claro, estaba registrada en el Ministerio de Turismo. ¿Qué claro. era lo que hacía la agencia con los nuevos ingresos? Financiaba lo, otro. lo, lo, lo sí. anterior. Una piramidal. estafa piramidal. piramidal. Una estafa piramidal. Lo Exacto. que pasa es que cuando el dólar y los costos se le van muy arriba, la agencia sigue tratando de vender a un precio mucho más barato que el de mercado. Claro. Se financia con eso. Y te y, interrumpo. Sí. ¿Vieron cuando explotó el dólar? No me acuerdo que hizo un salto que todos dijimos... Bueno, ah, hoy hoy no lo puedo decir porque estamos igual. Sí. Un salto como el de hoy, de, de 4.20. Sí. Yo no me acuerdo si había sido que pasamos la barrera de los 300. Gerardo me escribe, tengo el mensaje. Y me dice, por favor, Cintia, me dice, nosotros estamos lanzando una promoción a Egipto, Turquía, que ¿Cómo? de hecho son los destinos donde más estafado está la gente. Sí. Me dice, Nosotros lanzamos como una nueva, eh, tenemos como una nueva vía aérea ahí y estamos con unas promos eh, que les conservamos, el, el, el, o sea, les, les especificamos el valor. Me dice, o este, sea, termina siendo como no se sé, me explicó toda la, la sistemática para que yo lo dijera. Yo hago una historia, lo digo, y supuestamente, o sea, yo tenía, eh, después las acciones las tengo libres como para sacarlo en pasaje para o cuando o vos descuento. quieras. Claro. Pero como soy una persona que, que yo compré... Digo, este no o sea, que yo fui físicamente, viajaste. esperé ahí. Está sí, bien, pero Cintia Iba a viajar con una amiga, mi amiga compra en sí. una agencia, mi, a mi amiga le, le estafaron dos palos. No. En, en Punta Cana yo iba a viajar con una de mis mejores amigas. Eh, ella pierde el permiso, mirá lo que es la vida, pierde el permiso para de, de, de la una de las nenas, había llegado hace unos días de viaje, quilombo en la casa, obra, construcción, pierde el permiso de una de las nenas, no termina viajando y resulta que de, días después, a donde ella había comprado el, el pasaje, la habían estafado, le cagaron ¿Cómo? el tipo se borró. Y le estafó dos palos, nunca se lo devolvió, ¿no? Ahora, Cintia, perdona, Entonces, perdóname me dice, que te haga un bien punto ahí. qué que vos, amiga, en comprar en esta agencia. Mm, claro, claro. Sí, vale. Yo iba, yo iba ahora van a, a China misma que vos. ¿Estamos Cintia, hablando? perdóname que te haga un punto ahí. Yo me tengo eh, que ir. No, solamente te hago esta sí. consulta. Eh, a ver, legalmente vos no tenés sí. ninguna responsabilidad, pero puedes entender que alguno de los 95 damnificados de ese viaje a Egipto y a Turquía te echen sí. la culpa? Porque ellos dicen, che, yo vi un posteo en las no, redes de No, ¿qué que que ver? Meses, ¿Sí o no? Yo todavía bien, yo no tengo la culpa. Si yo compro, a mí también me cago. Claro, claro, claro. a mí. Sí, ya, ahí, ya ahí es colgarte de, de como diría Moria, de esto. Pero esta, no te denunciaron de, todo de todo todavía, ¿no? ¿no? Digo, no hay invisible. una denuncia formal no. hecha. No. Porque... Realmente a ella no le corresponde. Es el colmo, hacer, mirá. Alguien, que se, se junten con la vecina y que hagan un dos por uno, mirá. Lo que te digo. Se lo toma con humor, sin a esta altura. Pero puede pasar. Pero puede pasar. Puede pasar, claro que puede pasar. ¿Puede pasar que te hagan doler la cabeza otra vez? Ir a la justicia y responder por esto. Porque ha pasado en otras oportunidades. Y pasado sí, con claro, el mejor abogado, mi amor. Estamos tengo hablando, Cintia, para que vos sepas, eh, chicos, estamos hablando, dicen, de una de las estafas más grandes en la historia, de estas que se, que se realizan con empresas de turismo. Hay más, dicen, de 3.000 damnificados. Son 200 personas las que llegaron el viernes pasado, eh, Viernes Santo, Ay, sí, sí. a Seiza, y le dijeron... Acá no hay ningún pasaje emitido a nombre de estas personas. No tenemos ni idea. Este señor es mexicano, ¿no? Yo no sé ¿No qué... Vos qué yo... Ah, sí Yo solo quiero decir una cosa Porque me tengo que ir al médico sí. Porque este turno lo espero hace dos meses ¿Por qué carajo tardan tanto En los primeros es, médicos? Abogado, no entiendo, lo quería decir. Cynthia. Pero más allá de eso Castillo. Eh, Roberto Castillo Pero eh, vieron la chica que se ganó el pasaje sí, Me sí. escribe de y tu me sorteo, dice ¿Vos sí. sabés las vueltas que me dieron? Uh -huh. claro. Me dijo Yo no quise joderte Porque no, en cierta manera no tenés nada que ver Pero ¿vos sabés la vuelta que me dieron? Hasta que me calenté y me dieron el pasaje Así que ah, menos que echó Bueno, pero, me pero quedé por lo menos tranquilo. viajó Pero viajó. digo claro. Sí, pero yeah. la voltearon mal, ¿viste? Claro. Pero logró no, viajar, porque no si no hubieras... Pero... Claro. Cintia, ¿alguna sí, novedad sí. con lo del barrio? Yo ayer tuve la oportunidad de ver, ¿no? Y escuchar a tu vecina Leila en el programa de Karina maso Ustedes Patético. tienen una buena... Patético. Sí, hoy la atiendo en mis redes sociales porque um, dijo que yo, yo me negué a que me arreglara la puerta. En, mm. en ningún momento tengo los chats de absolutamente todo. De hecho, le escribí si se iba a hacer cargo de la puerta y me clavo el visto. Así que obviamente lo voy a arreglar con el seguro de mi casa y después le voy a hacer un juicio civil por no Epa. hacerse cargo. Y además era responsable. No da que se llamen. Así que por bueno, teléfono nada, las mentiras caen por su propio peso. Pero siento, no da que se llamen ustedes no, como vecinos. De... Sí, Al final le gustó de... el mal la cara que, la cámara que dulce de leche. Que casualmente estaba el, el programa pedorro de Karina Masoco, en el cual trabaja Tartufori. Qué casual que estaba en la puerta de mi casa. Al final, le encantó la cámara. Le mando un besito. Bueno, te cuento que se filtra, o sea, se filtra. Sí, Yo no... tengo que ir, no es con ah, ustedes. No, está bien, Cintia, pero te cuento porque te vas a okay, enterar que, ir, que okay. tenemos parte del chat que sigue. Mm, este. mm, Sabés uh, por qué estás dentro del chat, no porque tengas que ver con, con este material que este programa tiene. Este programa tiene material, tiene el chat. Siguen hablando, siguen hablando de eso. Yo cinta. me tengo que ir. Tartu, Adiós. ¿Qué y Tartu hablo? no está en el Qué chat avante, igual, ¿eh? Te lo juro, me importa okay. poco. No, está ah, le, no está en el chat, la pero hasta la, la Germán. Lo dije. Me fui. Ah, mujer, tengo el chao, los, los quiero, Chau. perdón. Chau, Cindy. Chau.